Es la esencia de la vida. Y ojo, no hay mensaje subliminal esto. Vale, ahora sí, hablemos un poco sobre la realidad e Instagram. Producción, pongamos un poco más de, de PC aquí. Realidad versus Instagram. Perfecto, producción. No les pase que ustedes estén en su Instagram bien aburrido y de repente van bajando, van bajando, van bajando. Un poco más, van bajando, van bajando. Quieto, ahí. Y encuentran la foto perfecta Donde de repente ustedes escuchan voces de ángeles Y hay un momento de música super épica Y es una foto digna de decir sí. Increíble Amazing Vale, resulta que esa foto no es nada Lo que es en realidad con la foto que acaban de ver en Instagram En realidad esa foto ha sido pasada por filtros y programas para que se vea así Quiero mostrar por ejemplo esta foto también detrás de esta foto está el fotógrafo interno que quiere demostrar algo, o sea, que quiere transmitir en esta fotografía. O sea, el fotógrafo no únicamente piensa en hacer la foto y listo, sino también quiere transmitir más allá. Y la persona que está detrás de su móvil sienta algo de Es hermoso. Exactamente, eso era lo que quería transmitir La otra vez estaba jugando con mis amigos a la play Y entonces dije, ¿por qué ahora no hago una foto de esto? Y además, así transmito a mis amigos y a la gente que me sigue en mis redes sociales Que estoy jugando Pero no quería algo tan simple, quería algo un poco más profesional No solamente mostrar el mando y ya está Así que lo que hice fue agarrar el mando, poner el lugar, poner un montón de cosas alrededor y listo Hablar más. <risa> no mentira, mentira. Mira, lo primero que tenemos que hacer es saber qué objeto queremos destacar y después de eso tiempo. ¿Qué tal si, en vez de hablarle, les voy a enseñar? Esto me parece perfecto. Vale, perfecto. Pues ya tenemos el objeto para destacar. Ahora lo segundo es el lugar. Perfecto, bueno. vale. Ahí ya tenemos el lugar donde hacer la fotografía. Ya tenemos a qué hacer la fotografía. Ahora, ¿qué nos hace falta? Lo que nos hace falta ahora mismo es el relleno de la fotografía, porque si no sería muy simple y todo super plano. Así que vamos a buscar más cosas. Ahora, otra cosa súper importante es que cojamos cosas relacionadas a la fotografía o al objeto principal que vamos a tomar, porque por ejemplo ahora mismo entonces mucho sentido no tiene que de repente coja de relleno, no sé, un microondas o un sartén, es momento de colocarlo todo encima de la mesa o la zona donde vas a hacer la fotografía y organizarlo. Perfecto, ya todo se está tomando forma. Un dato súper interesante es que si nosotros ponemos algo debajo sobre el objeto principal o Objetos que vamos a enfocar. Esto va a hacer que tenga un nivel un poco más alto de lo demás y no se vea tan plano y tan simple como lo que tenemos alrededor, que al final es un fondo o relleno. Ya teniendo todo esto, vamos a hacer la foto. <música> Que es una foto que transmite. Es verdad, es verdad. Vale, perfecto. Vale, sí. y con esto quería demostrarles a ustedes cómo funciona mi cabeza cuando hago una fotografía para Instagram o para cualquier otra cosa, como si fuera una sesión de fotografía o hacer un vídeo o cualquier cosa. Y así darle, digamos, otra vida y verlo desde otra perspectiva Y totalmente diferente a lo que es lo normal en una fotografía También tengo muchísimos otros ejemplos más Pero bueno, eso lo daré en otro video Bueno, y eso ha sido todo por este video Si te ha gustado, puedes pegarle al botón de me like, gusta Suscribirte si todavía no lo has hecho Y...